Bueno, en este momento empezamos el test inicial del, del programa. Damos los datos iniciales de verificación y un código de seguridad. Se inicia la secuencia de prendido el radiador y la bomba, como se ven los testigos de allí. Eh, ahora hay que poner nuevo el código de seguridad y dar una aceptación de que la bomba está prendida para prender el testigo del motor. Estos van a actuar el sistema de control de referente de cada uno. Inmediatamente empiezan las mediciones, aquí se ve las mediciones, el tiempo de la prueba y se está reportando en tiempo real datos de aceleración, como se ve en la gráfica, temperatura, como se ve en la gráfica de la izquierda que se va calentando porque el agua está más caliente, datos de velocidad angular, lujo, y eh la velocidad angular de una bomba centrífuga como se ve en el cambio de este testigo de acá. También se pueden guardar los datos si se desea en un archivo de Excel.